Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Espero que estéis llevando lo del confinamiento de la mejor manera posible. Y yo no sé cómo estáis vosotros, pero me parece que la mayor parte de los abogados y abogadas estamos jodidos. Vamos a estar un mes, como poco, sin ningún tipo de ingreso. Muy probablemente este mes se convierta en dos. Y cuando salgamos de estos dos meses, muy probablemente nuestros clientes estarán tan tiesos como nosotros. A los abogados nos ha pasado mucho como al escudero de, del Lazarillo de Tormes que vestía como si fuera rico o simulaba que, que había comido cuando el hombre pasaba muchísima hambre. Eh, ningún abogado quiere que nadie sepa que puede atravesar dificultades económicas. En España el éxito se mide en dinero y si alguien percibe que un abogado o abogada no gana el dinero suficiente, pues puede llevarse la falsa impresión de que ese abogado no es un buen profesional. Así que detrás de las chaquetas, detrás de las corbatas, eh, en muchos casos se esconde una realidad que, que incluso muchos abogados se empeñan en, en no querer ver. La realidad es que son muchos los abogados que viven al día. Basta con ver cuántas cuotas reclama la mutualidad. Basta ver cuántos impagos hay en, de cuotas en un colegio de abogados. He sido decano ocho años y creo que sobre esto algo sé. Y la realidad es que tenemos una profesión que en muchos casos hay muchísimos compañeros y compañeras que están al borde de ir a la lona. Ayer escuché al ministro que hablaba de la situación de la justicia durante la crisis del coronavirus. Y no oí mencionar la palabra abogado, ni oí mencionar la palabra abogada, ni procurador, ni procuradora, ni graduado social. Sí, la pronunció una vez. La pronunció una vez, pero fue para saludar. Luego, cuando habló del resto de medidas, es que ni dio las gracias. Ni dio las gracias a los letrados del turno de oficio que se están jugando la vida durante las guardias. Ni dio las gracias porque abogados y abogadas del turno de oficio, procuradores y procuradoras del turno de oficio, están financiando al Estado en la medida en la que él no les paga lo que les debe. Ni siquiera adelantó ningún plan para que abogados y abogadas no quedaran, no quedaran atrás. El presidente del gobierno dijo que nadie se quedaría atrás, pero parece ser que dentro de ese nadie no se encuentran ni los abogados ni las abogadas, ni los procuradores, ni las procuradoras, ni los gradados sociales. Los profesionales parecen no existir. Se arbitran ayudas para autónomos, pero hay que recordar que la mayor parte de los abogados y abogadas, no, procuradores y procuradoras también, no pertenecen al RETA, sino que están en, en sus respectivas mutualidades. ¿Y a ellos quién les ayudará? ellos no existen. ¿Quién ha levantado la voz por ellos? Nadie va a hablar por vosotros si vosotros no lo hacéis. Es verdad que ha habido colegios valientes que han tomado medidas de condonar cuotas, de solicitar a la mutualidad que condone también las cuotas de estos meses, pero ni siquiera han sido todos. Están en torno a la veintena de 83. Si todos los colegios no levantan la voz, probablemente el clamor no llega nunca al ministerio. No podemos salir a la calle, no podemos eh, hacer una manifestación, pero tenemos las redes sociales a nuestra disposición y podemos usarlas, y seguramente debemos usarlas, porque estamos siendo los grandes olvidados. Y como estamos siendo los grandes olvidados, quizá lo mejor que podamos hacer sea llamar la atención sobre nuestra situación. Es decir, que si no se prevé nada para nosotros, no sea por olvido, sea intencionadamente, y entonces sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos al menos 20 días por delante, con sus noches, y tenemos 20 días para hacernos oír. Creo que, a falta de otra cosa, una de las mejores cosas que podemos hacer es recordar a quienes tienen que tomar medidas en España que los profesionales también existimos y que los profesionales también merecemos ayuda, como cualquier otro sector, ni más ni menos. Y que no somos una élite de personas ricas, somos una élite de gente que hace su trabajo, que lo hace con dignidad y que normalmente antepone el derecho de su cliente a su propio derecho al percibo de honorarios. Yo, compañeros, vivo solo, de forma que pues no se me ha ocurrido nada mejor que hacer que hablar con vosotros de, de esta manera. Yo creo que igual que se ovaciona y que tenemos tiempo para ovacionar a las 8 de la tarde a los profesionales de la sanidad, quizá debamos dedicar también unos minutos al día a defender nuestro propio futuro y el ...y el de nuestras familias. Yo por lo menos mañana por la noche... ...a las nueve... ...me voy a tomar un tiempecito... ...en todas las redes sociales... ...en Twitter, en Instagram... ...en Facebook... ...para reclamar aquello... ...que es de... ...justicia que nos den. Así que... ...si queréis... ...nos vemos en las redes... ...y... ...porque a fin de cuentas va a ser justicia... ...que pidamos durante todos estos días. Un abrazo muy grande a todas, un abrazo muy grande a todos, un abrazo virtual y sin virus de, de ninguna especie. Y aunque no lo parezca, es un, es un placer saber que hay alguien ahí, ahí detrás. Un abrazo muy fuerte, compañeros.